Muy buenas, ¿cómo están? Esta vez los espero con un video distinto eh, Desde otra perspectiva Estoy filmando con una cámara de menor calidad Porque lo que menos importa es que me vean a mí Y lo que más importa es que vean esto que está acá Que es un disco duro, un HDD de 40 GB De espacio El cual vamos a desarmar Y junto con Gparted Que es la aplicación que está aquí lo vamos a, Le vamos a ordenar al disco que haga ciertas cosas Mientras está abierto Como he sabido o bueno, no sé si sabías, pero los discos duros una vez que se abren pierden su vida útil y ya no hay más remedio, no hay más vuelta atrás es un complejo mecanismo que depende de la presión de aire interna, de, depende de que no entre polvo bueno, una vez que sacamos todos los tornillos y mostramos al disco duro en acción ya su, su vida útil este, entra en obsolescencia inmediata y eso es irreversible nunca más se va a volver a, a, volver a recuperar ni va a ser confiable por lo tanto bueno, tengo preparado una serie de cosas, como decía aquí, el disco duro, ¿no? que, que está conectado con un adaptador. Eh, este es un adaptador eh, IDE. IDE eh, esto, en realidad, admite un disco SATA o una unidad SATA de este lado y admite de este otro una unidad IDE. Está, acepta las dos tecnologías. Esto está conectado mediante un cable USB a un puerto de mi ordenador y está conectado a una toma de corriente para darle los 12V y los 5V que el disco necesita, entre otros voltajes, para funcionar. O sea que el adaptador eh, necesita una alimentación externa para que todo esto funcione. No es lo mismo conectar un disco duro así que conectarlo directamente con un cable IDE de 80 hilos, por ejemplo, y, y una fuente de alimentación de forma directa. Es más lenta la transmisión de datos y todo, vamos a tener que tenerle un poquitito de paciencia, pero igual la, la experiencia va, va a funcionar va a salir bien, espero. Primero que nada tengo un conjunto de destornilladores, aquí voy a seleccionar eh, el, los que sé que van a funcionar, estos que están acá, este esta punta de destornillador y este destornillador, los voy a ensamblar allí, así, ¿sí? y voy a proceder a sacar los tornillos como se empieza a ver allí en la cámara, voy a tratar de no moverme mucho y de no quitarle a ustedes visibilidad de ningún tipo. Ahí van saliendo los tornillos, ¿sí? un tornillo vamos a poner acá para que se vea en la cámara vamos con el siguiente recordemos que el disco está funcionando está en funcionamiento ahora ¿tá? y funciona bien yo ya lo probé vamos a formatear vamos a hacerle un montón de cositas Ahí. vamos a quitar los, los, todos los tornillos no son tornillos phillips convencionales son tornillos con cabeza como si fueran Alem, no sé exactamente cómo se llama, pero después les voy a averiguar. Les voy a decir, no sé en este caso cómo es, la, la, cuál es la punta de tornillador que estoy usando. Pero los discos duros no vienen generalmente con tornillos Philips ni tornillos este, como para destornillador de paleta, sino que vienen con tornillos especiales. Supongo que es para que no se puedan desarmar. Bueno, estamos a punto de verlo ahora. Esto es en vivo y en directo, como quien dice, o por lo menos bueno, lo de directo depende vamos a quitar la tapa que por cierto no sale ahí, ahí empieza a perder como presión el disco se, se escucha al plato del disco se escucha el, el viento Bueno, vamos a tratar de levantarlo levantarlo un poquito un destornillador de paleta y un manguito a un soporte a ver qué onda no vamos a tener que pararlo al disco duro supongo que tenemos que pararlo vamos a cerrar qué parte vamos a cerrarlo vamos a apagar esto ahí apagado ya ya se paró yo lo escucho por el tema del oído o me, me doy cuenta que paró a ver. Bueno, no tenía nada que ver que estuviera parado el disco. A ver, vamos a desconectarlo de acá, a desconectar la toma, la toma de corriente. Sí. Bueno, estas cosas pasan y sobre todo cuando uno quiere, quiere hacer las cosas en, mostrando realmente cómo son, ¿no? ahora ya me no hay vuelta atrás porque lo estoy rompiendo y dejándolo inutilizado así que voy a tener que seguir lo estoy levantando de a poquito pero estoy haciendo un esfuerzo bastante importante a ver, voy a tratar de mostrar todos los detalles posibles a ver ahí a ver convengamos que desarmar discos duros no es una práctica muy muy común Ah, aquí estaba la cuestión. Aquí estaba la cuestión. Bueno, bien, sacamos ese otro tornillo, lo dejamos allí y volvemos a empezar. Como decía tu Sam, puede fallar, puede fallar y falló. Bueno, ahí más o menos, ¿no? Derechito, muy bien. Bueno, sería muy fácil editar el video y sacar todo esto que salió mal, pero a mí me gusta dejarlo porque no nos olvidemos que es un canal educativo. No es un canal a donde yo tenga gente que está atrás mío, este, que me, que me, que me dé de, de soporte, que me que me los videos, todo lo demás y aparte es un canal de un profesor que enseña por acá, así que esto es parte del aprendizaje, ¿está bien? bueno, vamos a continuar, el disco está funcionando, ahora sí ahora sí ahí está, ahí está el plato ¿sí? ahí está el plato no sé si se nota que está girando este es el brazo ¿sí? eh, y acá están todos los mecanismos toda la parte mecánica, esto tira bastante aire para arriba, les diré dejar esto aquí ¿sí? mientras y voy a abrir Gparter que es una excelente herramienta de particionado y de gestión de, de, de unidades de almacenamiento ahí Gparter ahora va a buscar todas las unidades de almacenamiento, son un montón en, esta, en este ordenador mío va a encontrar eh, al disco duro por supuesto como ven, el brazo el brazo del disco está eh, en estado eh, estático. Está ahí esperando a ver qué hacemos, a ver qué orden le damos. Y parte mientras está analizando, ¿verdad? Analizando todo lo que tiene que ver con, con las unidades de almacenamiento de mi ordenador. Ahí más o menos. Voy a dejar que se vea el consumo de CPU y de memoria ahí está cargando, que parte de acá abajo nos muestra esa, esa barra este, indicándonos que está trabajando el programa, pero que no está listo todavía cuando esté listo, va a aparecer un combo aquí, desde de el cual vamos a poder eh, acceder a esta unidad de almacenamiento mientras el disco esté girando, la posibilidad de que le caiga polvo es menor cuando el disco pare, nosotros capaz que podemos cerrarlo, incluso puede hacer la práctica, pero esto ya... Ya no va a salir para nada. Ahí está. Bueno, voy a, a seleccionar el disco correspondiente, que es este. La partición no está montada. Eso es importante, porque si no vamos a poder hacer nada con ella. Y ahora lo que vamos a hacer es formatar. Vamos a eliminar la partición. Ustedes, cada vez que yo haga algo en parte atiendan a eh, la pantalla, a la parte superior derecha de la pantalla, eh, para ver qué es lo que hace el brazo. Ahí vamos a eliminar. Y vamos a aplicar los cambios. ¿Está seguro? Sí. Ahí se mueve. Bueno, Ya está. Hizo como un cabezazo hacia el costado y ya está pronto. No sé qué, qué, qué más está haciendo, pero ¿qué parte está todavía eh, en funcionamiento? Y el disco sigue girando, todo, exactamente, todo bien. Ahora, ¿qué parte eh, debería volver a analizar las unidades? Como nos está mostrando acá. Y después vamos a empezar a meter cosas adentro del disco, copiar y todo eso para ver cómo, cómo, cómo reacciona. Lo que siempre digo es que esta es la emulación de lo que, del funcionamiento de un pasadiscos, o tornamesa se llama en otros países de América Latina. Pasadisco, tocadisco, tornamesa. Es la exportación de esa idea al ámbito informático. Después les voy a mostrar cómo funciona un pasadisco, que de hecho tengo, y todavía funciona y funciona bien. Y vamos a hacer la emulación. Miren cómo parte está haciendo trabajar al disco, de vez en cuando le hace como una especie de ping o algo, le, le manda algún comando como para ver, eh, estás vivo, estás ahí, eh, recordemos que tenemos que tenerle paciencia al disco porque claro, estoy conectándolo a través de un puerto USB con un cable USB 2, este, no es una gran cosa este adaptador que tengo, simplemente funciona y nada más, en definitiva, tenemos al brazo, lecto escritor, este, este disco posee un solo plato, uno solo. Es ese que se ve ahí nada más, pero el disco que poseen más platos. Este tiene un plato solo, tiene el brazo, y la puntita del brazo es lo que lee y escribe allí. Como ven, así es que funciona. Este es un mecanismo de extrema precisión que posibilita que los datos se guarden exactamente donde tienen que ser guardados. Bueno, ahí volvió sí, el disco. Vamos a hacer una partición nueva. No, vamos primero a crear una tabla de a ver, tabla de particiones vamos a empezar con eso, crear tabla de particiones MSDOS que es la, la, la, la tabla estándar digamos, ya es viejo esto habría que usar GPT habría que hacerlo así, pero como esto es para una práctica vamos a hacer solamente eso, a ver qué pasa con el brazo en 3, 2, 1 vamos, ahí está bueno, puede ser que ya, ya esté empezando a fallar, a ver si que hacer... bueno, G parte de ahí se... se... No sé. Bueno, está bien, lo que sucede es lo que, lo que digo, yo soy un poco ansioso, este, al, al, al pensar que estoy mostrando esto, quiero que todo salga bien y rápido, pero tengo que esperar, ahí está, el, el ahí se ve trabajando al, al brazo, lecto, escritor, viaje parte, que sigue controlando esta unidad de almacenamiento, enviando y recibiendo comandos o información también, o ambas cosas. Muy bien, ahí está. Creamos eh, con, con, el, con este programa para gestionar unidades de almacenamiento como les decía, una tabla de particiones. Lo que vamos a hacer es crear una partición. Y derecho, nueva, partición XP4, ya que estamos en Linux, y le vamos a poner eh, prueba, prueba, no, simplemente prueba, prueba guión bajo HDD, que significa prueba hard disk drive, prueba de disco duro. ¿no? Añadir. Y ahora le vamos a dar aquí ¿sí? Atención al brazo que va a cabezar en 3, 2, 1 Ahí está, tic, tic está pronto ¿sí? Mientras el, el software sigue realizando algunas tareas Ahora esperamos que termine Todavía no está pronto porque nos tiene que decir Todas las operaciones se completaron satisfactoriamente Y ahí va a ser cuando podamos cerrar esta parte, ¿verdad? vemos la CPU acá funcionando, o sea que el equipo está respondiendo, ahí está, ahí dio unos cabezazos más, o sea que no estaba pronto esto, miren todo lo que está haciendo no? escribiendo, escribiendo, escribiendo, escribiendo, este es el log, este es el archivo de información de, de, de, de este programa, es el mejor programa que conozco de particionados, hace muchos años que lo utilizo. Y se puede arrancar desde un USB, desde el ordenador apagado, digamos. Ponemos el USB, lo abrimos, lo, lo prendemos al ordenador, abrimos el... Bueno, se abre el programa y es un sistema operativo Linux en sí, este, que funciona por sí mismo. No necesita un sistema operativo para funcionar. O sea, esto está basado en Debian. Bueno, ahí, ahí sigue el brazo moviéndose, como ven. me parece que ya, ya se rompió, cerrar. ¿por qué digo eso? porque está haciendo los mismos exactos ruidos todo el tiempo en un intervalo determinado, como predeterminado, como si fuera una canción me parece que ya cantó flor, digamos, ya la vida útil, fe, ya feneció si sí, quedó pronto, vamos a cerrar qué parte y el disco va a tener que poder reaccionar a nuestros pedidos, pero me parece que ya está esto. No es normal. En todo caso, si no funciona más, igual yo voy a bajar la cámara y lo voy a mostrar bien de cerca. Voy a mostrar que tiene un plato solo, voy a mostrar el movimiento y, y por lo menos ustedes habrán podido ver de la mano de su propio profesor este, lo que me tengan. Y si no, la gente que ande en, en, en internet por ahí y se encuentre con este video va a poder ver de primera mano cómo funciona un disco duro y las partes que lo componen. Bueno, lo que voy a hacer. Va a ser proceder a lo bestia. Voy a cerrar G-Parte eh, de una manera que no está bueno hacerlo. Y voy a desconectar el disco duro y lo voy a volver a prender. Así que por las buenas. Bien, se cerró, o sea que esto ya es un muy mal síntoma, porque G tendría que decirte, ¿Qué? se perderá información, estás seguro de que quiere hacer esto. Bien. Voy a desconectar también a la bestia, la corriente. Ahí. Ahí ves como el brazo se fue para el costado. ¿Mm? Vamos a conectarle la corriente de vuelta. A ver, por aquí. Ahí empieza a funcionar. A ver cuando el brazo se sube. Ahí se subió. Y ahí al parecer dejó de, de hacer esos ruidos extraños que estaba haciendo y se puso de vuelta en funcionamiento. Vamos Voy a abrir el explorador de archivos ahora. A ver si está por ahí no aparece, vamos a esperar, va a aparecer por acá abajo Linux lo va a mostrar por aquí abajo ahora seguramente el sistema está empezando a reconocer a todo este aparatejo que está por acá y a todo esto que está por acá cuando el sistema se entere de que eso es un disco duro emulado a través de un puerto USB y demás lo va a poner en, en funcionamiento para nosotros vean cómo el brazo está funcionando el disco está haciendo unos ruidos un poco extraños, un poco agudos para mi gusto pero bueno, vamos a Esperemos que todo salga bien y que, y que el disco reaccione. Está buenísimo cómo, cómo se mueve el brazo, ¿no? De un lado para otro. Pero no hay ni miras de... o oh, sí. A ver. Home, datos, root, datos, Este se llamaba prueba. Prueba HD se llama. Bueno, no está en prueba HD. Eh, estoy tentado a abrir parte y ver si parte sí lo reconoce. Porque si parte lo reconoce y lo habilita, bueno, entonces acá va a estar... Este, también reconocido y habilitado pero a ver. vamos a cerrar el navegador de archivos y vamos a abrirlo de vuelta y nada absolutamente nada bien entonces es posible que se haya se haya roto vamos a consultar a qué parte de otra vez si abre, si es que abre, por lo que veo no así que vamos a, como todo, como esto es una práctica en serio en vivo vamos a usar la terminal vamos a pedirle a Linux que nos dé de... ahí empezó a hacer los mismos ruidos otra vez esta parte no, no está funcionando a ver a ver si lo abrimos de la terminal. Eh. Si no me da el, el PID del, del programa, no lo, puedo, no lo puedo matar. A ver con el administrador de archivos. A ver ahí. Este parte, bueno, vamos a enviar señal matar, en este parte, enviar señal matar, bien, Ahí está terminando, acá también. Zombie, está en modo zombie, el parte Bing. 15 ocho ahí, ahí está, ahí está terminando. Bien y se me cerró todo, en realidad. Está grabando pero se me cerró todo. Ahora vamos a abrir de vuelta eh, las cámaras para que ustedes vean cómo es esto de, de las transmisiones en vivo. Lo voy a dejar así. Así nomás no lo voy a, a personalizar tanto como hoy. si sí, podemos abrir eh, la unidad de almacenamiento a ver no, no está ya fue esto esto ya, ya. a ver home, datos, root, datos temp, bar, root, root, ta, ta, ta. no eh, vamos a hacer un último intento con coger parte ahí vamos a abrir la autenticación ahí sí abre de vuelta el disco se pone a trabajar pero hace los mismos ruidos una y otra y otra vez por lo tanto ya, ya fue, ya está voy a proceder a mostrárselos de cerca el disco antes que, que reviente y no lo puedan ver aquí vamos con la, con la cámara, a ver si puedo esto ya, ya está ya ha terminado ahorita el brazo les mostraba hoy, si lo muestro más de cerca, el brazo, ahí está, ¿sí? a ver, vamos a mostrarlo de este lado, el brazo. toda la parte del mecanismo ahí. ahí está el plato girando desde arriba así ¿Ah? si como trae que es un plato solo acá, acá se ve creo yo a ver ahí se puede apreciar que es solo un plato el que tiene el disco ¿sí? y no son más ¿Sí? ahí se ve este costadito Más o menos. Bueno, hasta acá, en este, a, a, ahora termina la, la práctica del, del... Bueno, no sé cuánto duró, pero vamos a ver en el... En el a, ver, a ver. No lo, no lo puede reconocer, que parte. Ya está, ya está. dos horas hace que está buscándolo y aparte cuando lo cierro se cierra así nomás. Y además el navegador de archivos de mi sistema no lo reconoce. Y, y evidentemente ya fue el ah, Ya está. Eh, bueno por lo menos les pude mostrar acá o sea, por lo menos les pude mostrar este, cómo funcionó un, un disco duro mientras funcionó, este, lo que no se dan lágrimas se dan suspiros, decía mi abuela que en paz descanse, gran persona que la quise mucho este, y bueno hasta acá hasta acá, este, hasta acá llegamos con esta experiencia